Cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monito saltando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 verme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 el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabia como un millón Yankee ya sígase Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dodo, sí ya sé, Yankee Dodo, dende do, Escucha el ritmo de la música y se hable con las chicas Humpty Dumpty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 La vida es solo un sueño rema rema rema, rema tu bote rema, sube por la roma, corriente, por la feliz, corriente feliz, feliz, feliz, feliz feliz feliz feliz la vida es solo un, sueño. Es solo un rema, sueño rema rema rema tu bote Tu bote suave por la corriente. Si ves un cocodrilo, no te olvides.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 más dulce de la ciudad silencio pequeño no llores papá te